Bien amigos, navegando aquí por Por Earth Miren lo que me encontré Así, pura casualidad Estaba de chismoso Vean, vean, vean En Colima Así dije, voy a ver qué veo aquí A ver qué me encuentro Y que pongo este Este puntito Vamos a ver Vean, eh. vamos a darte vuelta aquí. Así, fíjense en este mueve de referencia este poste para no perderme. Si yo me muevo hacia la derecha sin perder de vista esta parte. Esta parte del de la nube, esto que está en rojo, vamos a darle un clic para allá, hacia la derecha. Vean aquí hay un punto, ahí vamos a acercarlo, es redondo no es un avión lo curioso, fíjense, si, sin perder ese punto me sigo más a la derecha y no está la, está la misma forma de la nube, pero el punto no está vamos a la izquierda vuelvo a aparecer vamos más a la izquierda, está el poste pero sigue estando en la misma nube más a la izquierda está la misma nube, pero el punto no está. Y si me fijo alrededor, mmm, si fuera un avión, estuviera todavía ahí visible, ¿no? Vamos a la izquierda. La misma nube, pero en todo alrededor del cielo no hay nada. Nada, nada, nada, nada. Vamos al punto de origen donde empezamos. Este poste, de nuevo, la nube sigue siendo la misma y ahí está el punto. ¿Sí? Si fuera un Un desfasamiento de, de mucho tiempo, eh, la nube perdería la forma, pero el pero no, la, la nube sigue siendo la misma sí la misma nube pero alrededor no se ve que, si, si fuera un avión estuviera en, en otra parte del cielo y no, ya le di vueltas y vueltas y no, no encuentro nada de nada nada de nada Primera vez que encuentro algo raro por mi propia cuenta aquí en, en Google Heart. Ahí están las coordenadas. Si quieren corroborarlo. Sí, vamos a, a regresarle. Para que vean más o menos. Es hacienda del banco. Le dan clic aquí en aquí en, en el puentecito. Aquí sí, ahí. Aquí sí, aquí ponen el monito este, lo arrastran a, a este círculo y ya se pueden a visualizar como yo lo he hecho. Si lo encuentran el, el objeto en otra posición, háganmelo saber. Está raro, muy raro, muy raro. Así es, amigos. Espero que les haya gustado el video. A ver qué día encuentro otro. <ríe> Ojalá y se haga viral este. Ese no lo había visto, ¿eh? Ese ovni no lo había visto en ningún video. Mi primer ovni que encuentro. Bien, pues nos vemos. Cuídense.